Guau, guau, guau, guau, probando, probando, probando. Probando, probando, probando. Hola, soy F.J. García. Y yo, Sandra Caballero. Y esto es Radio Revolución. <tose> <tose> Donde ponemos música preciosa, perfecta. Maravillosa. Maravillosa. ¿Pero no no, ¿No te gusta? El, el principio no, porque es un poco reggaetón y yo por... ¿Sabes? O sea, de siempre he estado como en contra del reggaetón. ¿Por a lo qué? mejor más por convencimiento que por otra cosa. I don't no es, es la es Rosalía, ¿no? ¿Es Rosalía? No. Pues Rosalía bien, reggaetón de fondo más Yo creo que el reggaetón puede estar bien, lo que pasa es que siempre a veces suena igual. Entonces, o lo tenemos enfocado a que... Que tiene unas letras bastante machistas, pero no me parece que sean malo de verse Entonces, a ver si me entero, ¿este podcast va a ir sobre el reggaetón o sobre Sazam. <risa> sobre Sazam. <risa> esto va a ser esencialmente una crítica de sazam dure, dure lo que dure. Y se llama Radio Revolución, y es el capítulo 7 de Radio Revolución, pero no hace falta que veáis los seis capítulos anteriores porque esto es como... Radio Revolución 2.0, eh, temporada 2, capítulo 1, ¿no? Bueno, yo creo que podríamos llamarlo a que Radio Revolución es el viaje de Fede y Sandra. El viaje de Cuba que nunca terminó. El viaje de Cuba que nunca terminó porque no queremos que termine. No, simplemente vamos a seguir contando nuestras experiencias. En este caso va a ser el, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pero bueno, podríamos contar otro día, pues no sé, lo que nos parece... Pues, el reggaetón. El reggaetón. Entonces, los seis, primeros, los, los seis primeros capítulos de Radio Revolución eh, los grabamos durante nuestro viaje en Cuba, que nos recorrimos Cuba de P a Pa, aprovechamos el viaje, los, el viaje en, en coche, que eran horas y horas cada día, entonces grabamos nuestras experiencias, y ahora, eh, un mes después, ¿qué día es hoy? Hoy es 7 de abril de 2019, pues vamos a grabar precisamente el capítulo 7, que es todo gracias a Sandra, nos ha ocurrido totalmente a Sandra, y, y vamos a hablar de Shazam, que la vimos ayer por la tarde. Y bueno, pues, pues nada, vamos al lío, ¿no? ¿Qué te, ¿Qué te pareció Shazam? ¿Quieres que pongamos alguna canción más parecida con Shazam? No, no es necesario <risa> vamos a hablar de, de Shazam. Eh, simplemente lo que vamos a comentar, o sea, por lo menos sobre lo que me pareció, fue que era una película como muy... No sé, como muy... Entretenida, y ya está. O sea, Ajá. nada más. O sea, me refiero a nada más, ahora comentaremos más pero simplemente que no le vi que tuviera ningún tipo de pretensión más allá de ser entretenida para el público y a mí siempre me gusta empezar las críticas diciendo pues está dirigida por tal y protagonizada por tal y pascual <risa> pero es que no me sé quién es el director o directores el protagonista es Zachary Levi bueno, el actor el actor que sale más en la película realmente ¿no? el, el niño sería más protagonista y, eh, el, tú, tú, ¿De dónde ha salido más Zachary Levy? Que tú eres más de super reconocer a los actores y ver dónde han salido anteriormente. Uy, pues eh, yo no le he reconocido en ninguna parte, a verlo. Eres suena su cara de algo, pero yo qué sé. Entonces, ¿de qué trata Sazam? Es la séptima película del universo cinematográfico DC, que por lo cual es apropiado, que la saquemos en el capítulo 7 de Raro de Revolución. Uh -huh. Eh, pero tampoco hace falta, igual que en Radio Revolución, tampoco hace falta que hayas visto las seis anteriores, que for the record, que esto lo no sé mejor que, los, que el director las seis películas anteriores fueron El Hombre de Acero, Batman contra Superman, La Liga de la Justicia, El Escuadrón Suicida, ya no lo estoy diciendo en orden, Aquaman y Wonder Woman. Y en esta peri en particular trata sobre un niño que consigue los superpoderes de... Cuando dice, cuando dice Shazam, le cae un rayo desde el cielo y se convierte en un, en un adulto que tiene esencialmente los superpoderes de Batman. Eh, menos quizá los rayos que salen de los ojos, pero por lo demás tiene superfuerza. Invulna, invulnerabilidad Vuelo etcétera, etcétera. Es eh, no sé, un artículo que no me llegué a leer, pero que estaba se titulaba algo así como Shazam y otros personajes que eran básicamente copias de Superman, que fue muy popular entre los niños, principalmente porque el protagonista realmente es un niño, aunque tenga la pinta de un adulto. Eh, creo que nos da para, aunque sea una película simplemente entretenida y tal, yo creo que, sobre todo comparado con la gran mayoría de las seis películas que he dicho antes del universo cinematográfico de DC, eh, es, es mejor que la gran mayoría de estas porque tiene como un corazoncito debajo, tiene, tiene su, su historia que quiere contar y su moraleja, ¿no? Uh -huh. Sobre todo la, la parte de, de la casa donde vive el protagonista y, en general, la palabra clave para esta peli es familia, ¿no? Tiene, tiene así su... Es, es sobre, el, sobre, la sobre la necesidad de la familia, sobre cómo debes eh, respetar, no, valorar lo que tienes. Lo que uno tiene, aunque sea poco lo que, lo que uno tiene, porque... Eh, el motor del de niño, desde el primer momento de la película, es encontrar a su madre. Porque en bueno, las primeras escenas que te enseñan no, la peli... Es... Billy se llama, ¿no? El... Sí, eso es, enseñando a su, a su madre, porque de repente un día en una feria... Mientras hablas voy a buscar el director, que... <ríe> sí, deberíamos haber hecho los deberes antes de empezar a hablar sobre esto. Yo pensaba que con ver una película ya, ya tienes hecho... Habla, habla. Pero, pero empieza... Eh, o sea, le, le, le, o sea bueno, me parecía bastante claro que la había abandonado, porque era imposible que una madre no se ponga a buscar a su hijo cuando lo pierde en medio de una feria. Eso. Era... Una, ¿Una madre abandona a su hijo a qué edad? ¿A los 8? No, a los 3-4 años. ¿A los 3 tre... Uh, ¿Tan pequeñito era? Sí, era muy ah, pequeñito. Es que yo como no sé nada de niños, no sé las edades. No, era, era súper pequeñito. Vale, lo pierde en una feria, pero luego feria? no vuelve a por él. O... Eso es. Entonces, Entonces el niño El niño se pone a buscarla porque a lo largo de los años. De hecho, verdad. una de las cosas que más me gustan es que el niño, o sea, tiene, o sea puede ser eh, más, eh, ¿cómo se dice? Más travieso, pero sigue siendo como muy buena persona. O sea, se nota que es muy inocente. No es que sea buena o mala persona, sino que es un niño, ¿no? E incluso cuando tiene los superpoderes sigue siendo un niño, ¿no? Y es realista cómo han construido la personalidad del niño, ¿no? Entonces, lo que iba diciendo es que efectivamente él empieza a buscar a su madre, entonces, como dices tú, la moraleja es, oye, se, o sea, se valora lo que tienes, porque puede ser que lo que estás buscando de más no sea al final lo que uno quiera conseguir. De hecho, uh -huh. ese es el problema, por ejemplo, del malo, y sin embargo, cuando llega al final... Bueno, encuentra... no, no destripamos el final, o de momento no, ¿no? De momento no, <risa> vamos a dejar los oyentes todavía con, con esa idea. Bueno, eh, algo más que decir porque yo acabo de encontrar ya los datos del director. Es un tal David F. Sandberg y es el director de una película que se llama Lights Out, que creo que en España se debió llamar, pues eso, luces fuera, No apagues la luz o algo así, que trata sobre un monstruo que aparece solamente cuando hay poca luz. Oh. Y entonces enciendes y apagas el interruptor y aparece y desaparece. Me vi el, el cortometraje inicial en el que hizo, que hizo un cortometraje piloto y luego la peli. Y luego también he dirigido eh, la segunda película de Anabel, la precuela de, de Annabel la, la muñeca esta diabólica de, del universo con Conjuring, de Expediente Warren. Y esta es la tercera película que hace. Aunque por lo visto antes ha estado haciendo también otros cortometrajes de terror y tal, pero sí, no, no tiene mucho y... Anteriormente ha hecho pelis de terror. ¿Se nota en alguna escena de la película? Su. Es curioso, ¿no? Porque la anterior película del universo cinematográfico de C también era dirigido por otro director que se conoce por Aquaman fue dirigido por James Wan, que antes de hacer Aquaman, película de superhéroes de altísimo presupuesto, era conocido por hacer pelis de terror como por ejemplo Shao, ¿no? Y sí, esencialmente. Bueno, son, yo creo que todas estas películas de Marvel y de CF, o sea, y teniendo algunas excepciones, son o sea, me da sabiendo que los directores... Son eh, por, o sea, por petición. ¿No, saldrías, no se diría así. ¿no? El... Por encargo, que, ¿no? E -encargo", sí, sí Entonces... pero aún así tienes que saber el, el currículum de una persona, ¿no? ¿no? Supongo que aquí dirían, bueno, haces cosas buenas de bajo presupuesto, eh, has hecho de terror, pues bueno, aquí salen monstruos un momento dado, los villanos son básicamente los siete, eh, siete monstruos que representan los siete pecados capitales, eh, comandados por otro tío, que ahora diremos. Y. Eh, eh, yeah. Eh, los guionistas son Henry Gaiden, con ayuda de Garrett Darenden, que ya no tengo ni idea de quién es este. Pues estaba pensando antes de hacer este podcast, ayer en la ducha, que eh, la peli tiene, tiene cinco partes o cinco, eh, cinco latidos, ¿no? que de hecho van presentando en, en este orden que voy a decir a continuación aunque luego sí que es verdad que se van entrelazando y tal, pero así como Aquaman, que es que, lo siento, estoy pensando en Aquaman, Aquaman eh, tiene, yo creo que tiene más presupuesto o por lo menos farda más de presupuesto que, que Shazam pero eh, bueno, porque tiene ahí la batalla en el mar, con mogollón de bichos, no sé qué eh, pero me acuerdo que eh, el, un problema que tenía era que tenía el, el, el tono de la peli estaba por todas partes. Aquaman tiene partes de terror, tiene partes de, de romance, tiene partes de, de tipo de juego de tronos, de política, tiene partes de, de épica batalla, ya te digo, de monstruos gigantes, pero también tiene partes de aventuras a lo, la momia o Indiana Jones, ¿no? Es... O, o de thriller o, o partes de peleas como con, su, con Power Rangers, ¿no? Eh, bien, pues Aqu Sazam también tiene cosas que en principio no deberían cuajar para mi gusto. Yo pensaba que iba a ser puramente una comedia, pero me sorprendió que empiece más como en plan como un, un capítulo perdido de la historia interminable, ¿sabes? O sea, en fin... Bien, cinco, cinco latidos o cinco partes de Shazam. La primera que nos presentan es la mitología, puramente. Sobre todo desde el punto de vista del mal. Eh, de dónde viene Sazam, qué es lo que está intentando eh, esto proteger. Y, y toda la historia del malo. El primer personaje que vemos es el malo de niño. no Y, y no tiene absolutamente nada de gracia esa parte. Para empezar, con una comedia... Empieza con cómo le están maltratando los padres. Me... Mm, me, me distrajo un poco me, o me confundió un poco decir, a ver, esta película que sucede en la actualidad con un niño de protagonista, ¿por qué empieza con un niño en los 70? ¿Va a seguir siendo un niño en los 70? ¿Es, es otro niño que no es el protagonista? Sí, a mí me pasó lo mismo fue como... Poco nos hemos metido en otra peli, sí, pero hemos no visto DC haber... al principio. Yo no sabía quién era en plan, o sea, no sabía si, el fin, si quién iba sí. a ser, o sea, pero no en el sentido de decir ¡Oh! oh pero a pero ver, no nos habíamos sido metido sido a ver una en comedia. El pero, pero a ver, este, pero, vamos a ver, ¿no se supone que coger los poderes de un malo? O sea, de, de un viejo. Entonces, ¿qué, ¿qué pinta está aquí ahora? sí eso, eso, los cinco primeros minutos fue un sí. poco confuso, sí. Sobre lo de coger los poderes de un viejo, pues está este niño en el coche, eh, su padre y su hermano mayor básicamente le están haciendo bullying, que menuda mierda de padre. Y de, y, y de hermano. Y de repente eh, se encuentra en un reino fantástico a Lonarnia, eh, abre la puerta del coche y se encuentra con un señor que me recordó un montón, al mago del principio de fantasía. Será a lo mejor porque es negro. Que te ¿Sabes Bien, <ríe> eh, los créditos que era Digimon Honsou. ¿Digimon Honso? ¿Dónde lo hemos visto? A ver. Lo hemos visto en sí, Capitanes sí. en de la de la Galaxia. Anda, sí, es, sí. Vale. Dónde, ¿no? ¿Y dónde, dónde más? Ah, sé ¿sí que ha aparecido más películas de DC. En Perdidos, no, ¿verdad? No. No. Sé sí que es un actor bastante recurrente en películas de acción, pero, pero no sabría decirte más. O sé sea, que en Marvel ha salido en, en, dos película, en otra película más. Bueno, haciendo el mismo personaje en Capitana Marvel. Puede ser en Capitana Marvel, ¿no? sí. Pero como personajes distintos, aparte, ¿no ha sido protagonista de algo o algo? Que no se ha relacionado con Marvel, con algún drama o algo. A mí me suena mm. verle de más, más protagonista en algún lado. Bueno, en fin, que, que ese es el comienzo. Y le, le pone una prueba que me parece. que O sea, que, que el. Este. Lo diré. Este señor, este mago, ha estado protegiendo, eh, eh, defendiendo lo de los siete pecados capitales, que son estas estatuas que se van a convertir en los monstruos más adelante. Y las estatuas eh, entran en el alma del niño pequeño y le tientan con coger otra cosa y tal. Y por lo visto, como se explica más adelante, este, este mago lo que ha estado es... Y va a seguir haciendo, eh, intentar buscar almas para eh, darle el superpoder de Sazam, como para ser el campeón y, y, y, y, y defender a, a la tierra de estas, de estas. Pero explica las cosas como muy mal, ¿no? Es que no y es realmente lo que a la única... A sí, sí, sí, es sí, en sí plan, totalmente. Quiero de una puñetera. ¿eh? Y bueno, el caso es que el niño, como es el malo de la película, falla, también suponemos que porque eh, no tiene el amor de los padres y tal, eh, que de eso va la peli, ¿no? Hemos dicho, de la familia, como se descubrió más tarde. Uh -huh. Pero como descubrieron más tarde, no ha fallado solamente él, sino absolutamente toda la gente a la que, a, a la que le pone este, esta prueba, falla. Entonces que como que lo explica súper mal, ¿no? Y al protagonista luego más tarde ni siquiera le pone la prueba, o sea, que sí. podía haber fallado perfectamente. Porque... Y, y es además al que le explica mejor de qué va la cosa, ¿no? Al resto simplemente le pone ahí una prueba críptica y tal. En sí, fin. de hecho, o sea, me a, pareció, al prota más tarde, quiero decir, muchos años después. Eso porque, o sea, a... Es muy injusto, ¿no? En ese punto entiendes al villano. Sí, llega un momento en el que el... Bueno.. Lo que no has contado es que eh, por culpa de que el niño de repente pierde la prueba, el mal que luego en el futuro es el malo, pierde la prueba, están están en un coche y entonces eh, se pone bastante nervioso entonces, por culpa de eso, tiene un accidente y el padre pierde las piernas. Entonces. Mm. Eh, parece que se ha muerto, que no sabes sí. que, no, no te das cuenta de que ha perdido las piernas hasta luego, a mitad de la peli, cuando uno aparece. Eso es, pero al principio dices, bueno, mm, hombre, habla un poco. En ese momento, y, o sea, intenta como hablar, ¿no? Pero no. bueno. O sea, le culpabilizan de esa situación, ¿no? Y el otro está totalmente ido porque acaba de entrar a un mundo que no existe, ¿no? Entonces, eh, en ese punto eh, enlazando con, con el niño cuando entra el problema es que antes el malo ha, ha, ha encontrado la forma de volver a ese reino y entonces se lleva a todos los, se lleva a la bola de poder junto con los siete pecados capitales y se pira. Y entonces ya el otro dice, tengo que encontrar a alguien por huevos. Y Venga. ahí es cuando llega el bueno, pero claro, ya no hay ni siete pecados capitales ni poder que le tiente para poder superar la Ya prueba. mucho más tarde. ¿eh? Entonces lo único que te preguntas es, bueno, a lo mejor es que el niño es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno y puro de corazón que es que se le da la lengua. Pero, pero la verdad es que yo más creo que es que es una decisión totalmente, eh, ¿cómo decirse? O sea, desesperada por parte del, del, del mago diciendo, oye, es que ya tengo, o sea, esto no puede ser, alguien tiene que parar esto, yo no tengo poderes suficientes, tomo, fuera. Sí, vale, pues esto ha sido la, el análisis de los seis primeros minutos de la peli de Sazam, de aquello, media hora hablando de eso, como sigamos así, este podcast la, la, la, la. va a durar horas y horas y horas. Bueno. Eh, para terminar con este primer latido, como lo llamo, eh, continúa más adelante en la película cuando el niño es mayor y está interpretado por Mark Strong, que es un actor que me gusta muchísimo desde que le vi hace ya casi 10 años, en la película de Robin Hood que dirigió eh, Ridley Scott, hacía del malo en esa peli y creo que es un actor, creo que es inglés, y es un actor inglés... Eh entrenado de manera clásica y hace fenomenal de malo, de hecho me sorprendió en Kingsman que hacía de Merlin y hacía de bueno, yo estaba convencido cuando veía a Kingsman que el giro final iba a ser que Mark Strong, que Merlin, era el malo y me sorprendió que no fuera así, también hace muy buen papel en la, eh, por otra parte no tan memorable película de Kingsman 2 y, y en algún otro sitio lo he visto hacer de malo que está en alguna serie, ah sí en en, uh, en también hacía también era el malo, fíjate bueno, que todo, es, todo este primer ratito que te digo que es la mitología pura es lo que más me choca y más me saca de la película, porque hasta muchísimo más adelante no se junta este Mark Strong o este villano con el protagonista y está teniendo su propio viaje que me parece totalmente de terror, donde se nota efectivamente eh, los orígenes del director. Eh, está buscando volver a entrar a la puerta del malo durante toda su vida y para ello está con unos científicos y tal que la científica mumaja se muere de la manera más eh, eh, más, más sobre todo, más estúpida y más innecesaria de la película. Para una peli que sea promocionado como película para toda la familia y tal, la manera en la que se muere la científica es cuando por fin eh, Mark Strong eh, consigue abrir la puerta. La científica tiene la mano puesta en la puerta y eh, se quema y se pone cenizas y, y muere de una manera muy, muy horrorosa para, o sea, para que los niños tengan pesadillas, básicamente. Y luego, más adelante, cuando más gente toca la puerta, no vuelve a suceder. Entonces, no entiendo muy bien porque cuando tú matas a alguien aunque sea un personaje secundario en una película entiendo yo que tienes que servir para algo aquí solamente sirve para para qué para demostrar que el malo es malo pero no le ha matado él entonces no luego más tarde eh, coge a co, comanda a las a los siete pecados capitales para matar a su padre a su hermano y a todos los de su mesa también me pareció una escena que duraba demasiado para una película que por lo demás insisto que se supone que es una comedia y lo va matando a todos de maneras eh, terroríficas, ahí coge a la, a la chica con una lengua gigante, no sé qué, al otro le arranca la cabeza, es como, pero ¿qué, qué estamos viendo? Yo pensaba que esto podía llevar a mi, hermano, a, a mi hermano pequeño a verlo, bueno ahora mi hermano pequeño tiene 19, pues vale, a mi primo pequeño a verlo con 10 años y esta escena a lo mejor me tira para atrás, no sé. Eh, bien. El segundo latido sería, eh, a partir de después del título inicial, ¿no? eh, Que presentamos al protagonista. Sería más bien el, el corazón de la película, el drama, lo que he dicho de lo que hemos dicho de la historia del protagonista, de Billy buscando a su madre, eh, y de la historia de toda su, de toda su casa de adopción, ¿verdad? Porque se ha escapado de muchas casas de adopción y ahora está por fin en su eh, en una, en una casa que los, los padres adoptivos eh, realmente son, son eh, hay una escena más adelante que vemos que la, la matrícula del coche de, de la madre pone «yo soy una madre adoptiva, ¿cuál es tu superpoder?». Sí. Aquí se, se trata como un superpoder de, de tan importante que es en plan «tu familia, aunque sea de adopción, es tu familia». Es «Tu familia, tu familia eh, de verdad no tiene por qué ser tu familia biológica». Y de hecho la madre, como descubrimos mucho más adelante, eh, vamos, no, ni es una villana ni tiene mayor relevancia en la, en la parte argumental de la mitología que hemos dicho antes, eh, pero, pero, pero, pero es, una, es una mala persona, vaya, por eso de abandonar a su hijo... También la puedes medio entender porque dices tenía 17 años y no quería y no quería a su hijo y bien sabe bien sabemos después de además de ver Roma de Alfonso Cuarón lo terrible no. que puede ser que, que te dejen con una no que, que, que te dejen con un bombo y tengas que sabes que tener a tu hijo que no, a un hijo que no quieres y luego no con lo que pueda pasar con él en fin. Es muy buena Roma, Echarle un vistazo. Eh, háblame de la, de la familia adoptiva de, de la casa esta maravillosa. ¿Cuántos niños son? Son ¿Cinco o seis más? Son cinco más y cada uno tiene como sus personalidades porque lo que se dice es como que, que cada uno se expresa como le da la gana. Siempre obviamente hay unos límites establecidos, pero esos límites la verdad es que son bastante... O sea, no son muy muy grandes, o sea, vive, vive, vive tu vida, no te vamos a es, poner vive tu vida, si también te vamos tomando. a regañar si haces las cosas mal, mal. Tampoco, tampoco somos aquí tampoco estoy en Jauta, ¿no? O sea, es, pero... Somos padres responsables sí. también. Pero lo que se dice es eso, es o sea, a mí me parece curioso porque realmente en cuanto al o sea, mensaje de lo de la familia es lo mejor. Más, o sea, la familia es lo más importante, o más bien la familia que tú decidas que es lo, es, es lo más importante, o sea, realmente, ajá, ajá. no es tanto la familia es lo más importante, es la familia la decides tú, y esa ajá. familia que tú decides es, es lo importante y es lo que, lo, que, lo que tienes que proteger, lo que tienes que valorar, porque realmente lo, que, lo primero con lo que empieza la familia adoptiva es, oye, aquí estamos nosotros, eh, puedes decidir no hablarnos en todo el tiempo que estés con nosotros, o puedes querernos, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Lo que pasa es que eh, en ese momento el, el protagonista me da la sensación de que está ya tan roto. Billy en ese momento... Lily Roto, que ha estado buscando a su madre durante años y años, y ahora que tiene, ¿cuánto? ¿14? Sí, pero si te das cuenta lo que, lo que hace que... Se perdió, los, ya... se perdió a los tres y, y ahora tiene 14, pues ha estado toda su vida buscando sí. a su madre. Y su madre no le ha buscado a él, y ha estado buscando sí, gente es que muy se llama triste. igual. Sí. Eso es muy triste. Pero lo que iba diciendo es que la idea es que él, al final, o sea, cuando llega a casa o sea cuando llegas a casa tú lo que ves es que él se ha ido escapando de las otras casas de acogida porque realmente ellos o sea los padres con los que ha estado o las personas con las que ha estado más bien le han impuesto que él se sienta como si él fueran sus padres o él fuera su, su hijo realmente no uh -huh. eso es lo que le, lo que por lo que pierde porque él realmente en su cabeza Solamente tiene un objetivo, que es buscar a su madre, y su madre como figura existe. Entonces no necesita a otra madre o a otro padre, lo único que necesita es encontrarla, ¿no? Entonces por eso aguanta también en este sitio, eh, porque bueno, tiene a otra, a otra figura. Entonces esa, esa parte me... Me ha gustado mucho. Es un mensaje muy bonito. Mensaje sí, yo creo que muy... por eso funciona más que, por ejemplo, Aquaman ¿Sero? o, o despropósitos como soy el padres Suicida. Oh, Dios mío, sí. sí, sí, sí. Y los, los padres de la familia de acogida donde, donde caen. Un señor así gordito y una, sí. y una mujer sí. que es muy responsable pero también está súper estresada por todo porque verdad, efectivamente verdad, tiene esa responsabilidad la y la, quiere, y la quiere, quiere tomar el toro por los cuernos. Lo que se explica es que ellos de pequeños también fueron niños de acogida y por eso tienen esa empatía para eh, llenar su casa básicamente y convertirla en un mini albergue y sí. sin sí. ser gente rica tampoco, ¿no? O sea, tienen que vivir los niños en, en literas, tal, ¿no? O sea, uh -huh. son gente... Gente pudiente, no son pobres tampoco, pero tampoco viven en una mega mansión, no. ni, ni pueden ni pueden tirar el dinero porque sí. Eh, quiero mencionar los niños que hay en la casa de acogida. A ver, el que más el que más vemos es... es que los nombres no lo vamos a acordar, ¿no? Pero el que más vemos es el compañero de habitación de Viti que es un niño minusválido, no, tiene... no, no, puede, no puede caminar, no lo, explica, no lo explica del todo bien. El cabrón al principio le dice que, es que tiene cáncer, pero no es verdad, es solamente para meterse con él o darle pena. Es el, el, más, el más friki en relación a, la, a los superhéroes, que en este caso no son los cómics, sino que existen en el mundo real. ¿Sí? Aunque, aunque no es nada intrusivo el tema de, de que esto suceda en un universo de superhéroes, con saber eso ya te vale, no, no aparecen más superhéroes en, en casi toda la película, <risa> en, en toda la película, en, en efecto, vaya, en la práctica. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué te pareció el personaje este, Minu -válido? Pues la verdad es que en, en este personaje lo que hace realmente es la conciencia de él. O sea, creo que el punto de partida es, es que es la conciencia de Billy. Sí, bien, pero vi que tenía tridimensionalidad, no es una mente a conciencia, ah, o sea, no, no. Es, es, un es un personaje completo, personaje, sí. es, tiene, tiene muchos fallos también en sí mismo, tiene, tiene todo, como cualquier ser humano tiene su, sus cualidades y su y sus errores, ¿no? Sí, de hecho. Es quiere, quiere ser él el protagonista, quiere, querría tener él los poderes de Sazam, pero sí, aún así sí. va a hacer todo lo posible por ayudar a su amigo. Eh, sí, quiere, quiere ser el centro de atención también, Porque en sí. este caso Quiere, quiere, quiere vengarse de, sus, de los matones Que se meten con él en la clase Pero, pero en el fondo También quiere, quiere ser, quiere ser buena ser persona y Quiere sí, ¿Eh? ser partícipe De todo lo que le está pasando de repente alrededor Porque no solamente consigue como un hermano nuevo Sino consigue un hermano con superpoderes Y es como, Dios mío, esto es lo mejor mm. Pero el problema es que se les va de las manos Porque de hecho Hay un momento en el que el otro está Haciendo como rayitos de superpoder y hmm. gracias a eso. Sí, eso, sí, eso, es... eso, eso creo que lo mencionamos ah, mejor en el tercer o cuarto latido ¿eh? más adelante. Eh, porque eh, menciona el resto de los hermanos de la, de la casa. Hay, hay, una, hay una niña pequeña que parece la niña luna. Que es eh, negra con dos pompones. Que sí. es, eh, eh, es, es, es una... Es, aunque sea una niña pequeña, es una millennial que eh, se ofende por todo, es vegana, es, no, no le gusta como la una de vez en cuando, pero a la vez le encanta eh, el amor y los abrazos y es súper cariñosa. Eh, un chaval que es, eh, que es un poco más mayor y que es como muy gordo, muy pasota, y cuando saluda al prota por la, por la escalera parece que va a ser el más arisco de todos, pero luego pero luego, aunque no habla básicamente nada, o sea, saca un par de frases a lo largo de la peli, eh, en realidad también se preocupa por los demás y eh, en plan, encuentra el cuaderno del prota y sin que él lo sepa intenta ayudarle también un poco. Eh, es muy malo en la mates y tal. Eh, ¿quién, ¿Quién es más ahí? La, la hermana más mayor quiere entrar en una universidad, pero eh, también eso significaría dejar la casa de acogida Mira. y entonces le da mucha pena... Está muy bien, parecía... Eh, este, esta actriz no la hemos visto también en algún otro lado, parecía la, la chica esta... La no me ha no sé. sonado, pero me, creo que me ha sonado, sonado a, haberla visto a, otros, de... a otras actrices, la verdad, más que... Sí, ¿no? Puede ser, puede ser. En plan, a mí me ha sonado he visto de impro o algo. <risa> y, y... ¿Quién me falta? ¿Me falta alguien? Sí, ser? el niño de, de, de los videojuegos. Ah, coño, el chino, sí, ¿no? Uh sí, -huh. está todo el rato sí. Sí, ese, uh -huh. ese, ese tiene a lo mejor menos personalidad que el resto es. Que dice que como estaba jugando a, a Watch Dogs, sabe hackear ordenadores uh -huh. y tal. Uh -huh. Bien, el tercer latido sería la comedia, la comedia pura, la farsa, lo que pensaba que iba a ser básicamente toda la película. Uh -huh. eh, por fin, el, el prota se encuentra en más situación que el malo de que se encuentra con el, con el Digimon Honsu o este el, el, el, este, el mago negro y le da los superpoderes y él lo que hace es pues que no sabe no sabe controlarlos entonces no se convierte en una película de superhéroes se convierte en una comedia en, en big vale o sea en, en, en la peli de Hanks estado de un niño se convierte en adulto pues lo mismo excepto que además de ser un adulto también tiene superpoderes entonces para qué los utiliza pues no para hacer el bien sino para entrar en una en una gasolinera a comprar cerveza tal y me parece un acierto enorme. La comedia de esta película funciona fenomenal. No sé qué tiene, que todo, to, todo los, todas las bromas funcionan. Eh, ¿Qué comentas sobre el aspecto comedia? A mí me, me encantó, pero es que es una comedia que funciona para todos los públicos. O sea, es una comedia sencilla que todo el mundo entiende. o sea Creo que eso, por ejemplo, es un problema a veces cuando ves películas eh, que tienen un universo compartido que hacen como alusiones a otras cosas y es por eso por lo que te hace gracia, pero entonces no todo el mundo lo entiende, aquí sin embargo de lo que se trata, o, por, o la comedia de lo que va, es de de repente dos niños al que de repente uno es, tiene aspecto de mayor y entonces dicen, pues vamos a hacer todo lo que no podemos hacer porque tenemos cara de niños. o sea, uno tiene los dos tienen cara de niños no entonces todo lo que tú hubieras hecho cuando tenías 14 años, alguien te hubiera dicho de repente ahora tienes... 30 años, haz lo que quieras, ¿no? Hola, quiero una cerveza. <risa> Entonces, no vamos a contar aquí todas las, las bromas y tal, pero la verdad es que en ese aspecto es, es muy, muy agradable. O sea, ese momento en de el decirlo, la verdad es que es que bastante... Es sí, tú lo, lo que quieres decir es que el humor es más más... Eh esto universal eso es. ¿no? uh -huh. y sin embargo también tiene referencias a otras pelis sin sí. ir más lejos a big eh, a la peli esta de tom hanks oh. eh, porque cuando se está pegando más tarde con el malo entra en un centro comercial y se ponen a pegarse encima de un eh, de, de un teclado gigante ah. eso esa escena es igual que igual que dije este toque ahí está con okay, no, su simpson. Okay, los simpson tiene una escena igual ¿Sí? Tiene pues... una escena en la que se pone ese eh, Homer Simpson en plan en, en un teclado, es súper igual. Pues eso viene de Big, seguro. ¿Ah, sí? <ríe> ¿Tú no, no has visto Big? No. Pues, pues la, la escena mítica de la peli es cuando está eh, jugando con el piano con su supervisor, porque la gracia de Big es que eh, niño que se transforma en adulto, pero entonces ¿qué hace el adulto? Busca un trabajo, ¿vale? ¿Pero de qué? De lo que le gusta, de los juguetes. ¿Sabes? Se, se pone a trabajar en una... ¿Juguetería? En, en una juguetería. Entonces empieza en una juguetería, en una... En, en, en No sé cómo consigue llegar al holding de una empresa de juguetes y entonces se hace amigo del director y empieza a proponer juguetes. Entonces eh, propone lo del piano y tal y está, está muy gracioso. Y, y tienes esa referencia a este toque. Aquí se pega con el malo y se, toque, y, y, y se pega con dios eh, Pues algo más de comentar de la comedia. Vamos al, al, cuarto, ¿Vamos al cuarto al cuarto latido. El primero, mitología oscura. El, la historia del malo. Que me parece que pega muy mal con la parte de la comedia y co quizá pega más con la parte esta del corazón porque es totalmente la, la antítesis de la historia de que la familia es lo más importante y de que eh, básicamente se, se más empático y piensa más en, lo en los demás y en lo que realmente es importante para ti, que es el resto de la gente y, y lo que tú eres importante para los demás es la gente que, que más cerca está de ti. Aquí realmente es una persona que ha... Eh, que está realmente resentido con la familia que tiene realmente los mismos el mismo motivo que el prota que Billy de estar mm -hmm. resentido con la familia ¿Sí? de, no, pero excepto este, este que Billy consigue eh, sacarlo de una manera más eh, eh, Mal, sana, sana. ¿sabes? Mm -hmm. y mientras tanto el malo lo saca de una manera insana pero sin embargo esto no cuaja con, con la parte de la comedia porque realmente es puro terror la parte de la mitología oscura ¿no? y aquí es Pura comedia familiar que, que no me pega, joder. Entonces, primero, mitología oscura. Segundo, el, el corazón de la peli y el drama. Tercero, eh, eh, la comedia. ¿Y qué nos falta en una película de superhéroes? El cuarto latido es el superheroísmo. El superheroísmo, a pesar de que el prota se ha convertido en un superhéroe a la... Pues, en realidad tarda bastante el cabrón, eh, ¿eh? A los 20, 30 minutos de peli, en realidad no es una película de superhéroes hasta que empieza a salvar gente. Sí. Hasta, la parte, hasta la parte realmente de la mitad de la peli, que es eh, cuando salva el... El, el, el camión, el camión que se lo que, que el, el accidente lo causa a él sin querer, pero el, el hecho de que lo salve sigue el, el superheroísmo en este caso es juntar por fin, la mitología con la comedia que hemos visto durante toda la película. Porque además, en esa misma escena, justo después de salvar el camión, es cuando llega el malo y cuando por fin se encuentra con el malo. Y por eso digo, en este caso el superiorismo es juntar el primer y el tercer latido por fin. ¿Vale? Es... Eh... Ya, yeah. y empiezan por fin las peleas de, de malos, o sea, es, es cuando empieza la pelea de superhéroes a partir de la mitad y si empiezan a, a huyen del mal o no sé qué, ¿sabes? Es, eh, ese es el cuarto latido, superheroísmo, ¿no? Sí. Y el quinto latido, el eh, que iba a decir, que realmente el cuarto y el quinto son básicamente lo mismo, eh, el quinto latido para mi gusto es la batalla final que además dura un huevo, me pareció que duraba, que duraba más que la peli de los Vengadores y eso que la peli de los Vengadores es la mitad de la pelea, pero se me hace menos larga porque yo qué sé. la es, Era como rechazo. los múltiples finales de, del señor de los anillos. No, no, no, no, ah, o sea, el, el quinto latido, la batalla final, sin embargo, aunque se haga larga en partes, creo que funciona porque aúna todo lo anterior, ya no solamente a aúna el superheroísmo, que es salvar a la gente y además pelearse con el malo no solamente a una eh, el humor porque sí tiene muchísimo humor la batalla final eh, no solamente a una la mitología oscura porque aquí ya el malo y el prota ya están ya se conocen ya están peleando es, eh, los monstruos están eh, unleashed vale están desatados por la ciudad está todo unido pero también se une y esto es muy importante el segundo latido el eh, el, el drama, el corazón de la película, porque la familia adoptiva no está fuera de esta batalla final, está muy dentro de esta batalla final. Empezamos ya con los spoilers, porque esta batalla final es donde están todos los spoilers y todo que curiosamente no ha salido en, en, en, en sí, los sí, trailers, que me parece fantástico, esa. porque Podía haber salido perfectamente porque Batman contra Superman es una mierda de película, pero encima lo hace todavía peor la campaña publicitaria porque en la campaña publicitaria salía Wonder Woman y salía básicamente la pelea final oh. y salía ya que Batman y Superman se juntan al final y, para pelear contra eh, Doomsday, ¿no? Aquí por lo menos no sacan este, este spoiler. Parte, sí. Spoiler, spoiler, spoiler, spoiler. Puedo sacar ya el spoiler. Puedes sacarlo, Fernando. Toda la batalla final consiste, eh, primero, en que coge el malo a los niños de, de rehenes. Luego se van todos al, al mundo del, de, de, de, del, eh, del mago. mago, que por cierto ya no está, o sea, ya se ¿Bueso? hizo se hizo papilla por culpa del malo, claro. Eh, es muy divertida esa parte que la considero parte de la batalla final. No, no, todavía no he llegado al spoiler, pero también es parte de toda esa persecución y todo. Me recordó un poco a los goonies, ¿no? Porque son los, sí. los niños ahí yendo por es, unas catacumbas. Es terror para niños. Sí, esa parte también sigue siendo terror porque además se encuentran una sala llena de puertas que me parece un, gran, un auténtico descubrimiento a los monstruos de SEA, ¿no? Abren puertas y en plan, a ver si podemos volver a casa de alguna manera. Son portales a, a otras dimensiones, pero todos son terroristas se encuentra eh, unos... Eh, cocodrilos que sí, parece que están haciendo. se Parece que está Yo me recordaba más bien al cuadro este de los perros que están jugando a las cartas, pero en este ¿Sí? caso son cocodrilos. Se encuentran en una puerta a un monstruo de la niebla. O sea, no me, hizo, no me hizo, Es un monstruo de la peli de la niebla esta de Fran sí. Daramont que, o, o, o, de, o, o de Prometheus, ¿no? La, la cobra esta con oh, pinchos sí. que sale. Eso dices, ¡hostia, qué terror! Al final consiguen volver y están ahí pegándose en una. En e intenta, e intenta el prota, eh, claro, huir del malo haciéndose pasar por el niño, porque claro, dice Sazam, se puede convertir en el niño, si el, ¿Sí? ¿Sí? Si el malo no sabe dónde está, eh, eh, si no, no sabe cómo es el niño, pues no lo puede encontrar, ¿no? Eh, pero el malo entonces, como sabe que está en una, en una feria, pues intenta básicamente cargarse a todos los de la feria, entonces obliga a sacar a Sazam y tal. Y eh, eh, intenta quitarle los poderes a Sazam. Tienen ahí la vara del, del mago y si dice Sazam junto con... mientras están los dos cogiendo la vara, el malo cogerá los poderes de, de Sazam y podrá eh, liberar a los siete pecados capitales por la tierra. Entonces, el prota ve esto y lo que dice es, bien, pues tengo esta vara para compartir mis poderes. ¡Voy a compartir los poderes! Eso es fantástico porque comparte los poderes con ellos y todos dicen ¡Sazam! Y se convierten todos en Sazam, que cuando. Eh, se convierten en adultos, eh, primero aparecen detrás de una niebla estaba convencido en ese momento que cuando se fuera a disipar la niebla y se desvelaran los cuerpos de los eh, jóvenes que se habían convertido en adultos, estaba convencido de que iban a ser todos Zachary Levi estaba, yo estaba convencidísimo porque además eh, tengo eh, de, de Shazam en realidad no he leído mucho pero tengo eh, cómics de un personaje que se llama Mike T. Mann, que realmente es una copia descarada de Shazam eh, por Eric Larsen en este caso eh, que la gracia es que quien tenga los poderes de Mighty Man se convierte en, en este El hombre, niño, ¿vale? Que es básicamente igualito que Shazam y la gracia de, de esto, de Mighty Man, es que la que tiene normalmente esos poderes es una enfermera, entonces es una tía que eh, no, dice, no dice Mighty Man ni Sazam, sino que choca dos pulseras que tiene y se convierte en este, en este señor que desde luego es un disfraz magnífico porque jamás nadie se imaginaría que es una enfermera, tiene ahí, ¿sabes? Es un hombre, joder. Y, y aquí, sin embargo, eh, no son todos Levi, sino que cada uno está interpretado por un actor distinto que representa eh, la versión adulta y. Eh, to, tocha, ¿no? Con todos los músculos de los, de los hermanitos, ¿no? Eh, un poco aleatoria, me parece también. Supongo que. Supongo que cada uno representa la. la eh, a, a, a, nivel, a, nivel, a nivel subconsciente representará lo que, lo que ellos mismos se imaginarían siendo superhéroes, sí. ¿no? Y, y lo que digo que es aleatorio es que, en plan, uno tiene barba, otro no, ¿sabes? Y, no. y los trajes son también muy distintos, cada uno tiene su color, que eso se agradece, Yo Creo que la batalla final está... Razonablemente bien fotografiada, no está no está fotografiada como la pelea final de Venom o de Pantera Negra, que pensaba además que eso iba a ser la batalla final, algo fotografiado en la noche y que no iba a saber nada, porque cuando se encuentra, la batalla final empieza por la noche, entonces digo, esto, esto no, no va a haber quien lo vea, ¿vale? O sea, va a estar, pero como, como a partir de aquí todos tienen esos trajes muy coloridos, se agradece se agradece Mogollón y aunque sí. sea de noche tiene tiene, tiene como sabor, ¿no? estás ese... en medio de una fea. De una fría navideño. Ah, oh, sí, todo que está que... bien iluminado por eso también. Muchas luces, sí. mucho tal. Entonces, yo estoy... No, no estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí, por ejemplo, la batalla me pareció muy larga. Me pareció lenta, no me pareció que no tenía mucho ritmo. Es cierto que visualmente se agradecía que no fuera tan, con tantos efectos especiales a la cara y con tanta cosa... ¿Tiene alrededor, porque... ¿no? Sí, pero la idea aunque sí... los bichos sean digitales... La idea es que en las últimas veces que estaba viendo de superhéroes y tal, como que hay mucha cosa, hay muchos malos, hay muchos buenos. O oh, hay muchos malos, pero hay pocos buenos. Aquí hay siete malos, o sea, los, los siete pecados capitales, más el, el, el, el, el Marc Stroll. Es este. Y luego los superhéroes. Y ya está, y no hay más. Y además están en medio ahí del cielo luchando, entonces visualmente no se hace demasiado pesado. Eso, eso le doy un punto. Pero eh, la pelea en sí me parece como muy poco fluida. O sea, se hace un poquito larga. Yo, sí. creo, yo creo que coge ritmo precisamente a partir de que se convierten en, en todos en esa zambra. Bueno, porque yo me estaba Pero preguntando por, por quizá qué. Quizá todavía... Porque estaban, dando en, en, en, hacer algo porque estaban en plan, sí o salvo, no, venga, huyamos, luego, venga, sí o salvo. Y era como... Sí, esta mm. peli dura dos horas y diez y sería igualmente disfrutable si durara una hora cuarenta es. o algo así. Sí, también sí, hay sí. partes de la peli. Yo gran parte de toda la, eh, como digo, de toda, de todo el primer latido, de la mitología oscura, de la historia del malo, lo habría cortado también y gran parte de la batalla final también. Mm. Eh, pero lo que hay, lo que no hubiera cortado, desde luego está, está muy bien y, mm -hmm. y tampoco aunque sea un poquito larga tampoco se hace. Tampoco se hace... Tampoco lo odias, ¿no? O sea... <risas> no, no, no, es que no. Está, está bien. Y, ah, lo que estaba diciendo de los, de los trajes también es que, es que aparte de que es un poco aleatorio que cada uno tenga un color, es que hay dos chicas y una tiene falda y la otra no. En el traje. ¿Qué, qué opinas tú de eso? What the fuck? No, no entiendo nada. Es, no. es una tonterilla que yo estaba diciendo, pero ¿por qué...? ¿Por qué la que hacía de la, de la lunela esta? La, la, que, la, sí, la, la, la, la más pequeña. La, la, la, la negrita con los pompones no, sí. tiene, no tiene falda. Pero la universitaria que va a descubrir el sexo en el futuro cercano eh, sí que tiene falda. Bueno. ¿No? <risa> What? Sí, o a lo mejor, es que a lo mejor en canon en ese aspecto, que nosotros no sabemos si a lo mejor justo. porque, sí, ¿no? por ejemplo, estos personajes saldrán en el cómic. Seguro. En plan, la fuerza Azam, la liga de la justicia de todos Azams. Yo sí, yo, o sea, me parece que sí, pero además es que yo cuando vi a la chica a la universitaria, es que tenía los mismos colores que Sasan, o sea que, que Billy. Entonces lo que me da la sensación es que a lo mejor los cómics era su mujer o su pareja. Hombre, o algo aquí así. No, creo, no aquí hermana... obviamente no va a serlo, pero me refiero o sea, por bueno, el tipo. Bueno, no es la hermana genética la no, podrían, podrían no, pero, en el pero, futuro. No, no, no, pero quedaría raro porque realmente pero, son no, familia. No, no, no, <risa> Puede ser perfectamente porque en los cómics fueras mujer y tuviera el, el mismo estilo pero versión corta y a lo mejor nosotros hemos sido algo más del futuro. A lo mejor su hermana, Supergirl no es la mujer de Superman, es ah. es, es cara, cara, él es la hermana de, de, de... Sí. De Carrel y tiene exactamente, o sea, igual que Sazam es una copia barata de sí, Superman, aquí la chica esta, la universitaria, tiene el mismo traje que tiene sí, que tiene sí, Supergirl sí, que... y tiene y Supergirl tiene lo mismo poder, los mismos poderes y los mismos colores que Superman, es lo que quería sí, yo decir. pero que a lo mejor ha podido tener más creatividad o más eh, libertad creativa con respecto a los otros trajes que justo con... con vete, otras... vete a saber pero me gustaron, me, me hacía mucha gracia el tío con barba, realmente es el más fuerte de todos, ¿quién, quién era? representaba al gordito, Pedro, ¿no? sí, el gordito, ¿no? Pedro se llama sí, sí, sí. Sí, a, lo que, que intenta lo que... coger la noria y es tal, que está, que está intenta, muy divertido que todo eso. Que mucha, mucha diversidad Sí, también, sí, sí. pero no queda tampoco. No, no es en tu cara, o sea, no es como. Eh, eh, estamos en una peli que por obligación el 10% tiene que ser una una raza. Bueno, una raza no, no suena bien eso, pero pero me refiero que tiene que haber dos chinos o dos negros. o No, no, no, o sea, no es en tu cara, simplemente lo ves y ya está, es lo normal, la verdad es lo normal, pero. Eh, Ahí está. A mí me parece que, que la familia adoptiva sea parte de la batalla final, eh, sean partícipes, eh, demuestra que el, lo que digo, el, el, todo ese sí, todo ese drama, toda toda. Eh, que la moraleja está en todos los poros de, de esta peli, ¿no? Y por eso digo que es mucho mejor, mucho mejor peli que muchas de las pelis de, de DCU en ese en ese sentido, porque, porque todo eso está muy bien hilado, ¿no? Con, claro, con sí. la, la moraleja y la, y la idea y la temática detrás de la peli. Y por eso me parece que esa batalla final, a pesar de ser larga, funciona mogollón y te hace sentir más cosas que... Pues Batman contra Superman, por ejemplo. Sí, porque por ejemplo, Batman eh, versus Superman, la idea es también la familia, ¿no? Porque, ¡Marta! ¡Mi madre es Marta! Pero está Eso muy está fatal hecho. hecho. Porque aquí, en un primer momento, ves que efectivamente ese es el motor de, del niño, ¿no? Entonces... Eh, el niño habló... todo el rato era un robot, tenía un motor dentro. Pero, sí, es broma. Es broma. Pero yo, por ejemplo, eh, ha habido una cosa que has dicho, que el niño ya está como el niño, el malo, vamos a decir así, en la parte de cuando 30 años antes o lo que fuera, sale cuando es niño pequeño y dices, es que era malo, ¿no? O sea, el otro también ves en la mitad de la película cómo está entre esos dos puntos, ¿no? Es decir, podría perfectamente tomar una mala decisión que le lleve a ser una persona totalmente desdicha el resto de su vida. Tan está, malo como Mark eh, Strong Eso es, están, yo creo que están el, el doctor en, Silvana, por cierto, se llama el personaje. Está en el momento más crítico de su persona, porque está eh, huyendo de todas las casas de acogida. Es una si parte niño que se está desarrollando, adolescente sí, casi. Sí, es decir, podría perfectamente haber acudido a otra casa que no le hubieran tratado igual de bien. ...hubiera cogido los poderes, no hubiera tenido a nadie como su hermano para ponerle los pies en la tierra... ...y entonces a lo mejor todo esto hubiera acabado fatal. Porque a lo mejor el otro no hubiera tenido el apoyo necesario para poder decir... ...oye, es que lo que tengo es maravilloso, ¿no? Entonces está en ese momento también súper crítico, ¿no? Entonces vemos el, el cómo podría haber terminado perfectamente si no hubiera, si no, si no hubiera tenido justo la suerte... De haber conseguido, no la suerte de haber conseguido a esa familia, sino de repente poder apreciar lo que tiene. ¡Qué bonito! Ah. ¡Qué bonito! Pues nada, hablamos brevemente sobre el epílogo y los títulos de crédito. ¿Verdad? Eh, el epílogo simplemente es que aparece de Superman. ¿Y que sí, que, que va. Eh, sí, que, que iba yo a explicar. Que el, el, el, chico, el chico que tenía un problema en la pierna sí. estaba toda la peli pidiéndole a a Billy que apareciera como Sazam en el, en, en el descanso de la comida en su instituto y que le protegiera de los bullies y en realidad entre entre, un, entre pitos y flautas no lo había hecho nunca y por fin, sin que se lo pida finalmente este... el, el, el Minos Válido, joder, ¿tiene nombre? ¿Por qué le estoy llamando el Minusválido, Válido? Voy a quedar fatal. ¿Verdad? <ríe> en fin. Eh, Carlos, <ríe> ¿cómo, cómo se <ríe> llama. Eh, el caso es que por fin aparece y dice, ¡eh, soy Shazam! Y soy amigo de este chico. Y además aparece toda la familia acogida. Y también soy amigo de todos vosotros que no os conozco de nada. Y además he llamado a un amigo más. Y aparece Superman. Es curioso que no aparezca su cara, no sé si es que no tenían supuesto, eh, el presupuesto sí. para contratar a Henry Cavill para esa escena. Oh, a mí no. me habría encantado que hubiera salido Henry Cavill con su no, mostacho, sí, no. ¿sabes? Con el mostacho de Misión Imposible Fallout y lo hubieran dicho: ¿Qué haces tú con un mostacho? Ya, bueno, estoy probando mi pelo facial. Podría pues ser maravilloso, pero es que además, lo que, o sea, ahora que me estoy dando cuenta, de lo que es lo que también me gusta mucho de la película es que es muy positiva. Por ejemplo, el... Excepto las partes del malo, que ya te digo que me chirrían con el resto de la sí, película. Sí, pero por ejemplo, eh, la peli, o sea, te demuestra que a, a mí, a mí, o sea, excepto un momento que simplemente como que al principio de toda la película eh, hay unos bullies, ¿no? Que le están haciendo la vida imposible al, al sí, al hermano de Vini. Y, y sí que es cierto que le dan una lección porque rompen el coche, pero eso es como al principio, pero luego al final no solamente les salvan, sino que además tienen la, la, la elegancia... De no mandarles a la mierda delante de todo el mundo, que eso hubiera es sido súper fácil, ¿no? Decir, eh, vosotros sois imbéciles, estoy aquí es con cierto. mi amigo, ¿no? Y haberle puesto en evidencia. No hace, por ejemplo, como el final de la historia Interminable, que persigue a los matones ¿Qué? por el ¿Qué? por el eh, callejón ¿Cómo? y les mete en el cubo de basura que les había metido al principio al prota. ¿Qué? Aquí, no, no, aquí, se no, aquí no se vengan tampoco. no Excepto la parte del coche, sí. eh, pero eso, pero eso, claro, eso no pasa al final. Claro, porque, pasa... porque una vez que termina la película, los protagonistas ya han pasado por su. Eh, pues por su eh, viaje personal y ya no, o sea, han mejorado como personas y ya no, ya no, ya, ya hacen lo posible por no caer tan bajo, ¿no? Uh -huh. Y me gusta también cuando aparece Superman que lo que suena es la banda sonora de John Williams, del Superman de 1974 eh, o 75, en lugar de la banda sonora del de Hombre de Acero, ¿no? <ríe> la, la música clásica de Superman te hace desear que... El, el, ese Superman fuera el de este universo compartido en lugar de eh, el horroroso Superman de Henry Cavill, pobre Henry Cavill, que lo hace fenomenal pero eso lo escriben fatal, el papel <ríe> en fin sí. y, uh -huh. y ya, los créditos está? los créditos quería decir que me recordaban un poquito a Spider-Man Homecoming y en oh. general, eh, esta peli para mí es como el Spider-Man Homecoming de, de DCEU, ¿no? porque es más, más juvenil que el resto intenta ir más a... Eh, tiene también... Eh, los créditos aquí son como que están dibujados en un Posit, Es una animación muy buena, pero, pero abocetada y con una música pop de fondo, que ya no me acuerdo cuál es. Y en, en Spider-Man Kong pasaba algo así, ¿no? Que era con la canción, que me acuerdo más porque la he visto más de una vez, ¿no? Como esta. O sea, sonaba la de los Ramones, de hey, ho, let's go, ¿no? Y, y era, era quizá un poco más... Eh... Eh, un poco menos literal los créditos de, de Spider-Man, aquí cuando salían en Spider-Man lo, los nombres de los actores, salía algo que representaba a cada personaje como la careta de Spider-Man. Eh, los pantalones de la tía May, el, el no sé qué de, del primo Ned, y aquí sin embargo era, eh, simplemente salen los personajes corriendo de uno para sí, otro, que o sea. se lo pasan bien y no sé qué, y están me parecen unos créditos muy buenos. Uh -huh. Y la escena post-créditos de Mark Strong hablando con un gusano cósmico que le está trayendo al mal, no sé, no sé a qué hace referencia la verdad. No, no me, me, me da un poco igual, ¿no? No sé si será para Sazam 2 o están pensando para otra película crossover, pero, pero creo que DCEU de momento no funciona con crossovers. De momento, yo creo que es una buena cosa que vayan yendo con películas individuales. Luego, ya si les van funcionando, que vuelvan a hacer un crossover a la orilla de la justicia, pero en bien, ¿no? Sí. Sí, sí, Pero de momento que les funcione. Creo que... ¿Qué, qué próximas películas va a haber de, de, de CDU? Creo que la siguiente va a ser Wonder Woman 2 que ¿No? se llama Wonder Woman 1984 dirigida por la misma que Wonder Woman 1 uh -huh. con Patty Jenkins, que por algún motivo sale Chris... Pratt. Pete, Pete, Pete, ¿Cómo se llamaba el Chris? El actor Chris que salía en Wonder Woman 1. Pues el, no me Chris Pine. Chris, Chris, Pine, Pine. Chris, Pine Chris, sí. Chris Pine se murió al final de Wonder Woman 1. Uh, perdón, spoiler. Pero va a salir en Wonder Woman 2 por algún motivo misterioso. Y luego también van a hacer eh, El Escuadrón Suicida 2, pero que no tendrá mucho que ver con El Escuadrón Suicida 1. Y de hecho la han titulado El Escuadrón Suicida. En lugar de Escuadrón Suicida, El Escuadrón Suicida. Como para decir, no es exactamente lo mismo. Volverá a salir Margot Robbie haciendo de... De esta, de esta tía eh, de, de, de de Harley Quinn uh -huh. pero en general yo creo que el resto de personajes secundarios van a ser distintos el director y guionista va a ser James Gunn por ciertos uh -huh. motivos, así que yo creo que va a ser ya por defecto y no es muy complicado, mejor que la primera y otra que están preparando es otra con Harley Quinn, curiosamente que es, eh, que además creo que la están dirigiendo ya que no me acuerdo, o sea Aves de Presa o algo así, que es solo mujeres del universo DCEU. De no, en Mientras plan a lo mejor sale mira, ¿no? La prota de Aquaman yo qué sé. Interesante, bueno, pues a ver qué nos ofrece en el futuro de Fe, ¿verdad? Sí. Bueno, y hasta aquí yo creo que ya hemos terminado el podcast. Sí, ha sido la crítica de Shazam que ha durado básicamente lo mismo que la peli de Sazán, ¿no? ¿Cuánto, cuánto ha durado esto, a ver. 54 minutos, joder. Tenemos un saque, Sandra. ¿Qué te, ¿Qué te parece? Me parece fatal, tío. Para la próxima nos tendremos que controlar más. Sí. <risa> bueno, esto es todo. Muchas gracias por escucharnos. Y seguir viendo cine.